dentro del diseño de la unidad de formación se tiene contemplado realizar algún examen, es importante que desde aquí, desde tu diseño, puedas crear esa actividad como una evaluación. En este caso tenemos el caso de un examen final que está presentado en forma de tarea. Esto lo veré, se convertirá en una tarea que está esperando un entregable de parte del alumno y no propiamente en un examen. Si tú ya tienes aquí los, los, eh, las instrucciones de ese examen, lo que tú puedes hacer es hacer una copia de este contenido y ponerla en formato de examen. Por ejemplo, si tú tienes aquí, podemos agregar una nueva evaluación donde pongamos en la sesión 10. examen final. ¿Qué va a hacer esto? Vamos a agregar un elemento y este se va a crear aquí. Nosotros ya vemos que este ya es un elemento nuevo que es de tipo examen. ¿Y qué va a pasar? Que el profesor sabe que aquí va a poder realizar su examen final. Hacemos las instrucciones y podemos dejar. Esta es una actividad de evaluación de aprendizaje en un formativa que estamos viendo como ejemplo, y aquí nosotros podemos decidir si este es un examen calificado o si en caso de que sea un cuestionario puede ser una evaluación de las prácticas, puede ser una encuesta calificada, de tal manera que tú ya desde aquí le indiques qué tipo de actividad estás esperando que sea, qué tipo de examen vamos a si tú ya tienes definido qué tipo de examen va a ser y si no, Puedes dejar las opciones por default y dejar instrucciones para el adaptador para que él pueda realizar su examen. Aquí le damos guardar y publicar. Entonces, él ya sabe que aquí tiene que editar esta actividad para que pueda incluir las preguntas que van a, a estar dentro de este examen. Si dentro de tu diseño ya tienes algunos bancos de preguntas realizados, vamos a la parte de evaluación. Y dentro de evaluaciones podemos hacer la gestión de los bancos de preguntas. Podemos agregar bancos de preguntas del examen, ¿no? por ejemplo. Y aquí poder ya tenerlo, eh, agregar las preguntas que forman parte de ese de este banco de preguntas que va a estar disponible para la unidad de formación, de tal forma que el profesor ya solamente pueda arrastrar las preguntas hacia ese, hacia ese examen. O si tú ya es un examen que va a ser colegiado, pues desde aquí ya podemos traernos esa información a las preguntas haciendo clic aquí en preguntas, encontrar preguntas, buscamos el banco de preguntas y lo agregamos al examen. Si tenemos un banco de preguntas vamos a agrupar, ese tema final, vamos a escoger 20 preguntas de un punto y vamos a crear y vamos a agregar las preguntas seleccionadas. Damos clic en guardar y así es como creamos un examen ya con un banco de preguntas predefinido. ¿Sí?